Eight records. Oye calle, me enseñaste a vivir, me enseñaste a escribir, no me dejes morir Hoy se juntaron los soldados locos desquiciados, pa' la gente son raros, capuchados. Aunque pasen los años el tiempo nuestra vida, no encontrará salida, me mira, me murmura No encontrarás la cura, póngale atención, la culpa es de la gente, la envidia y su reacción La falta del dinero, llama tú al puro amor, amigos y enemigos, la fama yo no la concibo Rap explícito, el dos locuras hoy, pusieron balas en mi mi corazón BAM BAM disparamos hoy balas amor al hip hop la ganga si no me entendió repítale otra vez y póngale atención BAM BAM disparamos hoy balas amor al hip hop la ganga si no me entendió repítale otra vez y póngale a aténgale, aténgale atención Experimento mi dialecto, regresa a los del gueto momentos de escritura, la rima y la figura que no se la lleva el viento, movimiento lo que siento, en el mismo que estoy dentro, he tomado los fragmentos, cuatro tipos de elementos, definito el pensamiento, directo para el cuerpo, la cultura no está muerto, pues con sentimiento en este instrumento de largo tratamiento, en este emprendimiento, con algo más violento, diferente el resto, a tu mente lo despierto, acepta que yo he vuelto, recuerda que no miento en este mito, soy honesto. Ey, pisando otra vez el asfalto Llego a la esquina escuchando todo lo que de mí se anda hablando Inteligencia es lo que falta cuando te llenas la boca de lo que tú ni siquiera andas buscando Todos los días y si falta a las tres Siempre prendo un cigarro pa ponerme bien Viendo cómo la gente pasa como es que ando con lo mío. Dime lo que miras que vas a saber Todos los días y si falta a las tres Siempre prendo un cigarro pa ponerme bien como la gente pasa, como es que ando con lo mío Dime lo que miras, que vas a saber Que con lo mío Regresamos los que te hacían ruido Muchos cantan, pero no es el desafío Andamos como queremos y ese no es su pito Que con lo mío Regresamos los que te hacían ruido Muchos cantan, pero no es el desafío Andamos como queremos y ese no es su pito Queremos y ese no es su Si ese no es su pito. si tú lo ves, no lo podrás creer. Lo que estos locos lograrán hacer, llevando el hip hop en las venas, me resucitando el movimiento otra vez. Si tú lo ves, no lo podrás creer. Lo que estos locos lograrán hacer, llevando el hip hop en las venas, me resucitando el movimiento otra vez.